Para ir a la biblioteca virtual Aquí en la página del recinto En uprrp.edu Voy a bibliotecas Y voy a sistema de bibliotecas Aquí a mano izquierda Veo bases de datos Así que entro aquí Y voy a la base de datos Que es de educación Así que miro aquí Y voy hacia allá chévere, aquí puedo ver diferentes tipos de banco de datos que hay incluyendo más abajo se encuentra ProQuest y más arribita está EBSCO si entro aquí pues me pregunta que yo quiero buscar yo tiendo ahí la advanced search tengo más control y aquí pues yo le digo que quiero una, un artículo completo y lo quiero de una revista ahí académica sólida, así que oprimo estos dos, y en este caso si fuese yo del área de matemáticas, pues yo pongo Mathematics, y aquí pues Teaching, porque estamos hablando del de aspecto de Teaching, y luego Technology, y a ver qué es lo que me puede dar, le doy Search. Ah, se si equivoa master, seguro que no me encuentra nada. Okay, cojo la terminología de ellos, busco de nuevo. Y technology tampoco technology, okay. Mira technology, technology and education, mira. Este, así que voy a quitar este de, de teaching, me voy a quedar con mathematics, technology and education. Ver ¿Qué pasa? Y mira, ya me encontró aquí una serie de artículos, así que ahora pues busco aquí, y aquí hay Tech Trends, que no es uno de matemática en sí, pero ¿qué pasa? Busco un poco, y la próxima es una revista de matemáticas, una revista profesional en el área de matemáticas, Education Studies in Mathematics, así que ya encontré un artículo que puedo usar este en este caso esto es un artículo donde me van a llevar un enlace este, vamos a ver si yo puedo encontrar uno mira aquí está el pdf que son buenos para uno este, enviar ya pero este es una revista este, de educación especial no de en sí de, de matemáticas así que sigo buscando aquí hay uno de de ciencia computadores en educación educación e investigación que uh, okay. aquí hay en una revista de ciencias y matemáticas así que chévere tengo aquí uno este sobre tecnología y de matemática de una revista en sí de las matemáticas sí que tengo uno y encima de eso hay un pdf envuelto, así que chévere así que si yo entro aquí le voy a enseñar un truquito a mano izquierda está site si oprimo aquí me va a salir en, en sí la revista ya la citación en formato APA así que lo que yo voy a hacer es básicamente copiar aquí y le doy copy con control C así que ya yo tengo la cita bibliográfica pero encima de eso a mano izquierda oprimo aquí, aquí está el artículo. Así que ya cumplí con eso. Y así más o menos se buscan las demás este, áreas.